Estamos de retorno, gracias siempre por su preferencia. Y queremos a habilitar en estos momentos, y voy a pedirle que me pongan en el generador de caracteres eh, la línea del WhatsApp porque es importante la participación y la interacción. 720 50 usted se comunica con nosotros, eh, realiza sus comentarios, las preguntas, nos envía la información y en los espacios informativos, pues vamos colocando también eh, esta información que usted nos hace llegar a través del WhatsApp. La línea habilitada y agradecerle siempre por comunicarse con nosotros. Eh, les habíamos anticipado, hoy vamos a hablar un poco de las elecciones eh, primarias, estas inéditas que las teníamos el pasado domingo, se han conocido algunos resultados preliminares, todavía no oficiales, pero preliminares, y precisamente queremos hablar de, estos, de otros temas junto a la Presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, que nos acompaña hoy en los estudios, bienvenida, Presidenta. ¿Es un gusto. Está? Muy buenas noches, un placer eh, estar aquí en la y un placer compartir contigo esta noche. No, muchísimas gracias por darse esos minutos, sabemos que está como que también con más con más trabajo y Y quiero comenzar, y yo la vi, la vi, pero quiero comenzar con el tema de las elecciones primarias porque, mire, ha sido un, un evento que se lo he ido preparando a partir de, de la misma ley de organizaciones políticas y bueno, tenemos, se desarrolla este domingo. ¿Qué nos deja las elecciones primarias? ¿Qué tipo de organizaciones, partidos políticos tenemos, qué características, qué nos ha mostrado el resultado. Y quisiera empezar con eso, Presidenta. Mira, yo creo que se revelaron muchas características eh, de los partidos políticos de la vida republicana. Uh -huh. La primera característica se dio a conocer eh, no solamente cuando se inscriben las organizaciones políticas y resulta que te encontrabas con que Muchos partidos políticos eran utilizados para mediar decisiones cupulares de determinados dirigentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el PDC intentó, la actual diputada Norma Pierola eh, presentar su candidatura, una candidatura alternativa a la candidatura de Jaime Paz, uh -huh. se lo impidieron. Le impidieron que exista competitividad en su binomio. Cuando eh, demócratas, en la alianza de unidad demócratas que tenían con eh, Samuel Doria Medina, le plantearon ir elecciones internas competitivas entre binomios distintos, Samuel Doria Medina abandona el binomio, es como, como Kiko, ¿no? cuando dice no juego y además me llevo la pelota, y, e intenta deshacer la alianza entre eh, unidad nacional y demócratas. El tercer ejemplo lo viste en el MNR. Habían como tres candidatos que estaban pugnando en interno y finalmente solamente dejaron inscribir la candidatura de Virginio Lema. Había un ex dirigente sindical, la candidatura de Ernesto Machicado. Y también te diste cuenta que se podían revivir partidos políticos de los que nadie se acordaba en este país. O sea, el FRI en su alianza con el MNR lo veías en la década de los 90. ...y le plantean a, a, a, perdón, a Carlos Mesa una candidatura única... ...sol vos se plega esta candidatura única... ...entonces te diste cuenta que la, la imagen y la práctica... ...que se tenía de la vida partidaria... ...obedecía a los intereses de las dirigencias... ...después de eso te diste cuenta que con las elecciones primarias... Eh, ...estas decisiones populares no, no tenían una conexión con la militancia... Y no eran estructuras reales. Entonces la elección primaria en resumen general te marca un hito para mí irreversible de una conquista de derechos de los, de los militantes de los partidos políticos, por tanto es un avance democrático. Eh, te marca un nueva, una nueva lógica de construcción y de dinámica para tomar decisiones dentro de los partidos políticos y la elección más importante, democratiza la toma de decisiones. Y de hecho, ha he ido mencionando algunos aspectos, eh, Presidenta, que, que tienen que ver también con una falta de, de igualdad en, en el tema, por ejemplo, de género, en el tema de generacional, la participación de los jóvenes, la parte incluso de la representación de los pueblos indígenas. Eh, en fin, estos aspectos que, que hacen a la militancia de una organización ...política, efectivamente. Bueno, la ley de organizaciones políticas... ...plantea que dentro de sus estatutos... Uh -huh. ...su declaración de principio... ...los partidos políticos deben adherirse... ...a ciertos principios que hoy rigen... ...un estado plurinacional. La lucha contra el racismo y toda forma de discriminación... ...la construcción de condiciones de paridad... ...y equidad de género, etcétera. Claro, cuando había pues todo un debate... una movilización ciudadana... ...de uh -huh. nuevos principios de la oposición... ...que mostraban al movimiento del socialismo... ...como un proyecto viejo... Que era la era unidad demócratas en la asamblea nos decía, es el tiempo de la mujer. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las candidatas mujeres ahora? La única que tiene una candidata mujer es, si no me equivoco, Pambol. ¿Dónde más están las mujeres? Tercer sistema que puso una candidata vicepresidenta de chuquisaca ¿Qué hicieron con el discurso de el tiempo de la equidad de género, el tiempo de la mujer? Se les cayó. Eh, segundo, decían, es el tiempo de los jóvenes de la renovación política Y la renovación política viene de la mano de candidaturas que están desde la década de los 80 Generosamente de principios de siglo Si tomamos en cuenta la candidatura de Carlos Mesa Entonces, claro, todos esos discursos Nunca abordaron mucho el tema de lo indígena porque En realidad ellos saben cuál es su composición social Entonces... Tanto la composición de indígena como la composición de clase, trabajador, etcétera Fue un elemento que desbordaron un poco favoreciendo el discurso de ciudadanía. Pero queda claro que eh, cuando hablaron de participación de la mujer, cuando hablaron de mayor participación de los jóvenes o de incorporación de sectores excluidos, era una demagogia para acumular eh, simpatías electorales. Pero entendemos porque Bolivia está como que entre los países que se suman a, a, a los países que desarrollan elecciones primarias ¿no? uh -huh. en el mundo. Por ejemplo, en Europa es casi la mayoría de los partidos que es, eh, de los países que realizan estas organizaciones. Y entendemos por elecciones primarias precisamente esta capacidad de, de la militancia organizada en los partidos políticos, organizaciones políticas. Pero, ¿qué tenemos con nuestros partidos a cabo, las organizaciones que han registrado? Eh, es un préstamo de presto determinado... ¿Sigla? Sí, de sigla, sí. para que, que ahora la estructura es... Entonces, ¿estamos hablando de militantes realmente? ¿O de qué estamos hablando? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo estamos viendo? Porque muchos partidos han, han vuelto en ese sentido, préstamo de sigla. En realidad, la gran mayoría, ¿no? O sea, uh -huh. cuando, ¿de dónde nosotros sabíamos que, por ejemplo, la candidatura de Victor Hugo Cárdenas respondía orgánicamente a UCS? Entonces, ese siempre se asoció a la imagen de, los, de, los, de la familia Fernández Max Fernández, Yori Fernández Roberto Fernández eh, bueno Roberto Fernández ahora es eh, es militante y además responsable de ASIPA y creo que hace, hace falta guardar las diferencias correspondientes y justas además eh, del MNR ¿cuántos candidatos pasaron en la década de los 80, los 90 por el MNR? del el Free... ...¿quién sabía de la existencia del Free... ...hasta estas elecciones... ...o de... ...bueno, demócratas... ...después del movimiento del socialismo... ...yo creo que es honesto admitirlo... ...el único partido con una estructura... ...más o menos nacional consolidada ...es demócratas... ...unidad nacional no tiene alcance... ...alcance en todos los departamentos... ...entonces, esto que decía el vice... ...un poco los taxipartidos... ...se resume en... ...siglas políticas que se habilitaban para, a disposición de los intereses de un candidato. Entonces, esta ley de organizaciones políticas, estas elecciones primarias, dará, será el pie para institucionalizar la toma de decisiones democráticas dentro de los partidos, eh, para formar una democracia de partidos mucho más sólida, más vigente, y con una militancia que participe de forma activa, que no no permite que estas decisiones se deleguen a una cúpula. Creo que esta es la elección más importante. También para nosotros, uh -huh. porque el MAS es muy particular en su organización eh, partidaria, y el movimiento del socialismo es, son las grandes confederaciones del país, eh, nucleadas alrededor de un proyecto político con el instrumento eh, electoral que es el movimiento del socialismo. A partir de esto yo creo que se marca un hito de construcción institucionalizada de los partidos políticos, que responden a una nueva lógica de la democracia participativa, intercultural, eh, directa también. Hablaban de ajustes al interior y quería llegar a eso, ¿no? del movimiento al socialismo, siendo autocríticos. Eh, ¿También les permite ir, ir viendo la parte de, de, de, de ajustes, vale, a la redundancia, uh -huh. o autocrítica, sectores donde tengan que trabajar ustedes como partido junto a la militancia? Pero por supuesto... O sea, de hecho nosotros tenemos un conflicto y es que, a ver, en el informe el presidente Evo Morales decía, actualmente, cuando Bolivia era un país del 60% de la población boliviana en la pobreza y logramos reducir todos esos índices de la pobreza, existen personas que transitan hacia la clase media. Hoy la clase media boliviana son más de 7 millones de habitantes. Pero tu proyecto político continúa... Eh, y yo creo que es correcto además, pero tiene que, que, a, a, tiene que tomar elementos innovadores. Continúa respondiendo, por ejemplo, fundamentalmente, y es, es honestamente lo decimos, a los sectores más vulnerables de la sociedad. O sea, a una mujer que tiene cinco hijos y que probablemente todavía necesita ayuda del Estado para tener vivienda propia, probablemente necesita ayuda del Estado para... Eh, ...para sus meses de embarazo... ...por ahí necesita todavía ayuda del Estado... ...para conseguir condiciones de trabajo... ...en equidad de, condi en equidad de, de, de condiciones... Para la redundancia también con los varones... Uh -huh. o sea, ...todavía hay sectores de la sociedad que requieren... Eh, ...un mayor esfuerzo del Estado... ...y nosotros nos continuamos enfocados, enfocando en ellos... ...pero nosotros en 13 años construimos una clase media... ...que tiene otras necesidades que ya habiendo solucionado eh, las comidas diarias, que ya habiendo solucionado, por ejemplo, temas de vivienda, empieza a mirarte la salud, empieza a mirarte la justicia, empieza a mirarte los servicios que prestan los gobiernos más próximos, empieza a mirarte el transporte, empieza a mirarte la alcantarillado, empieza a mirarte otras necesidades, y el movimiento del socialismo debe comprender cuáles son las necesidades de esa clase media que es producto de tres años de gobierno. ¿Qué... Sí, eh... Le refleja los resultados de, de participación del movimiento al socialismo. Estábamos hablando cerca del 43%, si más no me equivoco. No, ya estamos por alcanzar el 45%. Ah, bueno. Y <risa> ya está, hasta el mediodía estaban por los 43%. Cerca de 400 mil militantes. ¿Y cómo está la oposición frente a, a ello, a, a esa participación? ¿no? O sea, se logró vencer el boicot, ¿no? El boicot iniciaba primero diciéndote. Eh, no es técnicamente viable que se realicen las elecciones primarias y ahí están se realizaron y no fue inviable y hubo un, un tribunal supremo electoral que tuvo la responsabilidad suficiente para sacar adelante un proceso electoral de estas características con todo lo que implica por supuesto que hay elementos a mejorar o sea el presidente Evo Morales por ejemplo decía y hacía críticas eh, hemos tenido militantes compañeros de amplia trayectoria dentro del instrumento político que no pudieron ir a votar ese día o que te parecían registrados en otros partidos. Uh -huh. Esas cosas yo creo que hay que ajustarlas y es honesto reconocerlo y es honesto hacer la representación correspondiente. Eh, lo vamos a realizar como movimiento de socialismo. Pero nos deja, primero, cuando revisamos los datos comparativos en Uruguay, por ejemplo, que es un sistema casi idéntico con elecciones primarias que están cerradas a la militancia de un partido político y con una votación que tampoco es obligatoria, el uh -huh. idéntico caso que en Bolivia, te tenés en cuenta resultados que en junio del 2014 tuvieron una participación electoral del Frente Amplio del 34%. El Frente Amplio participó el 34% de su militancia y hoy día tienen la presidencia de Uruguay con el actual uh -huh. presidente Tabaré Vázquez. Nosotros llevamos 10 puntos de diferencia, bueno, el último reporta el 99%, 99.1%. Uh -huh. eh, el movimiento socialismo había alcanzado una participación del 44.75%. Estamos con 10 puntos encima de una situación en un país donde el actual presidente tuvo una participación interna del 34%. Comparado con partidos políticos que afrontaron una campaña de boicot para que sus militantes no participen y pese a la insistencia de los propios dirigentes de los partidos políticos por ejemplo en Demócratas participaron más de 18 mil personas en Comunidad Ciudadana bueno 4 mil, casi 5 mil y así sucesivamente entonces yo creo que estos elementos deben ser considerados al momento de hablar de legitimidad para encarar un proceso electoral al cerca del 45% de, de participación. Sí. Y para Ahora, nosotros es razonable. Y, a, y a eso quiero ir porque eh, tenemos una evaluación y, y esto es lo que se vio mostrando, ¿no? Están están vacíos los recintos, no hay participación. Al final el mostró la musculatura que decía porque también era otro de los comentarios. Uh -huh. Y ahí yo quiero eh, eh, sumar eh, este informe, por ejemplo, de la OEA, ¿no? Este, este punto que decía sobre los únicos binomios y, y la poca afluencia. Yo insisto con lo que te mencionaba, mencionado, sea, los responsables de tener binomios únicos o no, son y somos los partidos políticos. ¿no? En el caso del movimiento socialismo, nuestra última decisión asumida en un congreso fue el 2016, donde hablamos de las cuatro vías para eh, uh -huh. buscar la habilitación de, de lo que nosotros proponemos al país como nuestro binomio. Y en el caso de los otros partidos que se esforzaron por no tener competencia, uh -huh. con escándalos en el Tribunal Supremo Electoral, con rupturas de alianzas, con esquemas que empiezan a hacer aguas como la alianza Free-Solvó, eh, como eh, las decisiones populares que se asumieron en el MNR. Sin duda alguna yo creo que debería tomarse previsiones probablemente en los siguientes procesos electorales. No creo que vuelva a acontecer la misma situación con toda honestidad. Porque al existir un derecho conquistado por parte de los militantes, ese derecho progresivamente va a empezar a ejercerse. Y tengo la confianza de que pueda mejorarse. Hay elementos de ajustar, por supuesto. ¿Se van a ajustar estos elementos? Porque Yo ya les escuché es decir, ¿no? Iban a presentar algo así. Yo creo que es necesario. Lo habló nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Pero un paso a la vez. Uh -huh. eh... Cuando sea necesario discutir la ley de organizaciones políticas, eh, se establecerán todos estos balances correspondientes. Hoy nosotros creemos que ha sido un resultado bastante importante, más de 400.000 eh, votantes, 443.000 votantes, casi 444.000 del movimiento al socialismo, sumado a los otros votantes de los otros partidos, y es un ejercicio importante desde mi punto de vista que te permite eh, consolidar ciertos pasos eh, que es la democratización de la toma de decisiones dentro de entre los partidos que como una primera experiencia te da elementos a mejorar y estamos abiertos a realizarlos pero creo que te paso digo, a paso paso digo. a paso van transcurriendo las cosas. Claro, este es un año electoral y me imagino que estarían enfocados también en aquello, ¿no? Octubre, ya con elecciones generales. Quiero tomar un dato que usted señalaba y decía, sí, vamos a hacer una representación ante estas observaciones que ustedes como movimiento al socialismo eh, tenían sobre los militantes, por ejemplo, que no pudieron votar. Es una representación como partido, lo han pensado, se hace al TC. O sea, de hecho el presidente Evo Morales manifestó que eh, valdría la pena que se revisen estos elementos dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y nosotros tenemos toda la potestad como partido político uh -huh. de hacer una representación para saber por qué, por qué acontecieron estas cosas. o sea Puede ser también que en las depuraciones uh -huh. eh, hubiéramos tenido conflictos. o sea, pasaban A ver, un compañero, por ejemplo, que probablemente no era muy legible su cédula de identidad eh, o tuvieron observaciones sobre su huella dactilar o tuvieron observaciones sobre una letra de su nombre, no sé. Tenemos que saber qué fue lo que pasó con nuestros compañeros, porque tenemos militantes que están molestos. O sea, nosotros tenemos compañeros que en fila se enojaban por no haber, por haber asistido al recinto electoral y no estar en lista. Y una aclaración también para, para, para aquellos compañeros, esto no quiere decir que van a estar impedidos de votar en las elecciones de del octubre del 2019 de este año. Una cosa es el registro de militantes, otra cosa es el padrón electoral. El segundo elemento creo que es importante también aclarar a la ciudadanía que al existir esta diferenciación entre registro militantes y padrón electoral, el padrón electoral tiene el 98,7 eh, o 9% de eh, confiabilidad certificado por la misma Organización de Estados Americanos. Entonces estamos con un padrón en, con todas las condiciones para enfrentar un proceso electoral eh, impecable. Quiero cambiar de tema, aprovechar lo que se viene mañana. El tema del defensor del pueblo, se presentó uh -huh. la renuncia, eh, se tiene que elegir a uno interinamente. ¿Cuál es el procedimiento, Presidenta? Bueno, el cese de funciones de acuerdo a la ley del defensor del pueblo uh -huh. en el artículo 12, entre una de las siete causales, si no me equivoco, establece la renuncia. Esta renuncia fue presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el jueves pasado, si no me equivoco, ...y opera el mecanismo de que la Asamblea Legislativa Plurinacional... ...debe nombrar de forma eh, temporal, obviamente, eh, un interino... ...un defensor interino que debe provenir de los defensores adjuntos... ...que son nombrados por el defensor del pueblo. Son tres, de esos tres eh, se ha remitido un informe de la comisión... ...y será tratado el día de mañana eh, a las 4 de la tarde donde se definirá quién de forma interina asume la Defensoría del Pueblo, entre tanto se realiza una nueva convocatoria. Aún no tenemos fecha definida para lanzar la convocatoria, puesto que estamos planteando algunos ajustes al reglamento, siempre es eh, importante ajustarlos de acuerdo a los avances progresivos que vamos encontrando en procesos uh -huh. comparativos de selección y esperamos nosotros un paso a la vez. Nombrar un defensor interino y posteriormente trabajar en un nuevo reglamento y en una nueva convocatoria. Dos adjuntas creo que están habilitadas por el reporte que teníamos, ¿no? Efectivamente, para en esto. uno de los mm. casos existió, y esto está todavía sometido a consideración de la Asamblea. Primer elemento: que uno de los defensores eh, adjuntos de, solicitó a la Asamblea el desistimiento de su postulación para que sea incorporado dentro de las tres alternativas. Y además el otro elemento es que eh, solicitamos información a las instituciones y él reportó militancia dentro de un partido político. Entonces consideramos que para mantener el principio de imparcialidad dentro de la Defensoría del Pueblo, defenderlo además, eh, debería ser eh, dejado a un lado en la consideración uh -huh. y se proceda con los otros dos currículums que están eh, para su consideración. ¿Esto lleva a otro proceso después de manejar este, este tema de la designación interina? ¿Lleva una convocatoria y todo el proceso que hemos visto? Sí, sí, sí. O sea, sí. Se, ¿se empieza como que de cero en la, en la convocatoria para elegir? Exactamente. Mañana solamente nombramos al interino. Uh -huh. Después, en la sesión de asamblea, abordaremos un nuevo reglamento, una nueva convocatoria, etcétera, pero... Siempre esto, ¿no? Un por paso más. a la vez porque cuando nos, nos adelantamos a veces eh, se desordenan un poco las cosas y creemos que es importante trabajar una nueva convocatoria con absoluta responsabilidad. Presidenta, quiero agradecerle por habernos acompañado estos minutos. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Un abrazo cordial. Vamos nosotros a una pausa que tendremos al retornar de la misma. Tenemos invitadas. la Ciudad del Alto, lo habíamos señalado. Las Cholitas Escaladoras nos acompañan.